Ricardo Aponte, el coach de picheo de los Tigres del Licey, aquí en los entrenamientos en Boca Chica. Una muy buena cantidad de lanzadores mostrando su talento en el día de hoy. ¿Cómo lo vio el coach eh, Aponte? Muchas gracias, Susy, por permitirme llevarle a toda la fanaticada de béisbol informaciones sobre nuestro equipo Licey, que comenzamos la primera práctica hoy en camino a ser campeones y tuvimos una asistencia. ...bien buena, de lanzadores que, eh, mezclado de veteranos con muchachos jóvenes... ...y se pudo hacer un trabajo magnífico... ...estamos bien complacidos con el, el trabajo de primer día... ...trabajo sólido, compacto, de calidad... ...donde se pudo determinar que los muchachos hicieron... Eh, caso a su su a su, con, a su eh, cita con la primera práctica y llegaron con sus brazos y sus cuerpos en buenas formas eh, determinados por la calidad de su eh, bullpen que acaban de hacer y la cantidad de acondicionamiento que están haciendo sin tener ningún eh, Fallo en, sus, en su preparación. Excelente. Con relación a los jóvenes, Aponte, hay muchachos aquí que fueron eh, seleccionados no solo este año, sino también eh, el año pasado, que quizás no vieron acción eh, con el equipo así de manera regular, pero que sí su desarrollo se ha visto ya el resultado de este año. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese talento joven? Hay muchachos aquí que son de los drafts anteriores, como Juan Minaya, José Bautista, José José, también. José, José y ellos, que han llegado de una forma extraordinaria y han mostrado que sus condiciones de buenos jugadores profesionales. Son muchachos que van a estar... Eh, eh, en el equipo, si no están en el equipo están para subir en cualquier momento y contamos con todos ellos, excelente material el que hemos observado en el día de hoy de esos muchachos que se han presentado por primera vez a las prácticas que son caras nuevas, muchachos que han jugado ya hasta en la liga de Japón también que se presentaron hoy como fue el caso de Cire que no los vimos el año pasado pero ya está aquí hoy la clave el año pasado desde el primer día de los entrenamientos recuerdo haber conversado con usted me dijo que iba a ser el picheo y la eh, durabilidad de las entradas que los lanzadores abridores pudieron durar sexto, séptimo pero como un máximo digamos sexto para que así el relevo no estuviera tan digamos forzado sigue ese trabajo monticular quiere quizás eh, mantener esa consistencia con relación a la durabilidad de las entradas, cómo, cómo está planeado esta vez Susi, lo que está bien no se arregla. Lo bueno no se cambia. Así mismo. Y tú tú vas a ser una periodista de, de largos años y con una experiencia muy buena, porque tú tienes una memoria muy buena. ¿Cómo tú recuerdas esa primera entrevista donde nosotros lo primero que hicimos fue preparar el, el picheo abridor para que nos diera más entradas y no pasara lo que en años anteriores? Nosotros no tenemos ninguna intención de cambiar el plan que hicimos el año pasado, de tener nuestros abridores a tiempo y darle un entrenamiento arduo y largo entradas lanzadas antes de que comience la temporada para cuando comiencen los juegos el 17 de octubre que esos lanzadores puedan ir 4 o 5 entradas y no nos forces el, el bullpen así mantenemos a todo el mundo fresco el año entero eso es un secreto pero ya que tú lo has revelado por qué no repetirlo y eso es así nos dio resultado y como nos dio resultado, ¿por qué arreglarlo? Bueno, esa es su filosofía. Lo bueno no se cambia y si da resultado, muchísimos años más. No le quito más su tiempo. Gracias por estar en disposición y un saludito a toda la gente de Licey TV. Seguimos con más desde los campos de entrenamientos.